hola en este vídeo vamos a ver cómo recuperar nuestra contraseña en caso de que se nos haya olvidado del área de cliente de gana energía es sencillo si ya hemos escrito nuestro email y nuestra contraseña la que creemos que es correcta le haremos clic a iniciar nos aparecerá credenciales no válidas en caso de que alguno de los dos sea erróneo siendo esto así lo que haremos será hacer clic en He olvidado mi contraseña nos aparecerá esta página donde tendremos que introducir nuestro email el que tenemos asociado a nuestro contrato con gana energía lo escribiremos y daremos clic en enviar. Una vez hecho esto nos llegará este email donde nos pondrá que como hemos solicitado podemos cambiar la contraseña del área de cliente a través del siguiente enlace. Haremos clic donde pone cambia tu contraseña y desde aquí nos mandará a esta nueva página. Aquí nos aparecerá nuestro correo en la parte superior y tendremos dos recuadros para poder rellenar con la contraseña nueva esas dos, la primera y luego repetirla. Una vez hayamos rellenado la nueva contraseña, haremos clic a enviar de nuevo y nos aparecerá el siguiente mensaje, password actualizado correctamente. Desde aquí nos redirigirá de nuevo al área de cliente donde tendremos que introducir la nueva contraseña. Y haremos iniciar y habremos conseguido restablecer la contraseña del área de cliente de gana de energía.